Tú no puedes tomar nada sin hielo. Yo soy súper caluroso. caluroso. Y ahora a ah, batir. Y... está riquísimo y cremosísimo. Sí. Eso es parte de lo que le hace el aceite de oliva. No ah. se siente nada el aceite de oliva. Solamente le da una textura cremosa al batido.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 Pero más rica Me lo cambiaste. <risa> y el albahaca estaba más rico. Yo le dije a Erika, ¿qué prefieres en la maracuyá? ¿Con albahaca o con menta? No, me Con albahaca buena. <risa> Hierbabuena. <pero> hierbabuena, perdón, hierbabuena. ¿Qué es? ¿Qué mismo es? Hierbabuena. Es hierbabuena. <risa> es hierbabuena. Es hierbabuena. <risa> lo okay, quería comentar. Pero bueno, ya me. Esto es para sabor igual. Eh, y bueno. para blooper. <risa> para blooper. <risa> es como un, me acuerdo, como un mojito de maracuyá El mojito... Pero tiene no hierba buena. Tiene, no y tiene también, también hierba buena. Te han estafado. Lo siento, yo no, no tomo mucho. La, la alcohólica está aquí al lado. No, no, no, no, no, no, no, no. Nada. Nutricionista y Barman, Lorena, Roseto. No, son cócteles keto. Así como queríamos hacer. <risa> ya, la... sí, ya se inventó los cócteles keto, por los favor, tienes que enseñarme keto. eso. Así como íbamos a hacer la dieta del tequila, podemos Uy, hacer uno no, no hemos hecho ese video. De te... No sé cómo va a funcionar esa dieta. Tenemos que hacer pruebas de cetonas para ver si el tequila nos saca o no de cetosis. Uy. Sí. Ok, ahora vamos a poner el siguiente ingrediente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 Pero bueno, ayuda mucho a las personas con resistencia a la insulina para a pérdida de grasa, inclusive grasa abdominal. Prueba tu primero. Yeah. Mm, crunchy. Crunchy, ¿no? Si extrañas el cereal, definitivamente esta es la solución perfecta. El último ingrediente es opcional, pero si no sabes infaltable. que para nosotros es infaltable. Porque le mejora el sabor. Realmente me encanta cómo sabe esto. Es fresquito. Para piado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 Y yo creo, bueno no creo, estoy segura que esta preparación de batido merece un like. Esta es una continuación del video, el alimento con más colágeno en el mundo. Y en ese video te mencionamos algunos alimentos muy saludables, muy nutritivos que te aportaban a la producción natural de colágeno. Y entre ellos, ¿cuál era el principal? La gelatina. Eh, bueno, básicamente el cartílago de res. Y el cartílago de res tú lo puedes encontrar obviamente del animal, pero también lo puedes encontrar aquí. Y esto es gelatina sin sabor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 Pero el tema es que las galletas con queso, esas tienen azúcar, tienen harina, obviamente no te benefician. Pero el chocolate, en el contexto que lo vamos a utilizar en esta receta, con los otros ingredientes, no te va a engordar. Tiene esos efectos para control de estrés, así es que he solucionado el problema de la ansiedad con este batido. Ahora sí, el primer ingrediente es la leche de coco. Ya, yeah, leche de coco. Ahí tenemos 8 onzas de leche de coco.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 Siempre usamos stevia, ¿no? Pero el todo es súper buena opción. Mézclalo y luego le ponemos lindo Ahora sí, el hielo. ¿Cómo? Dios, ¿cuántas veces usas esto? ¿Sabes que la gente anda diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Locos? ¿Por qué? Y <risa> decían así. Uh -huh. Chaparrón y Lucas. Chaparrón y Lucas.